La herramienta de la marioneta apareció primero en After Effects y en Photoshop y luego la incorporaron en Illustrator. En esta lección trabajaremos de manera directa con la herramienta ya citada, capa por capa y la remataremos en After Effects. Con clic y arrastrar seleccionamos nuestro texto, me voy aquí a archivo, edición y vamos a copiar. De manera directa debes trabajar con el panel de capas. Ahora voy a crear una nueva capa y edición y voy a pegar en el mismo lugar, sin embargo, le voy a cambiar aquí de color. Voy a ponerle, por ejemplo, este color que está acá. Una vez que estoy ahí, ahora sí, trabajo de manera directa con la herramienta de la marioneta. Voy a empezar a hacer esto. Clic y arrastro para empezar a distorsionar como yo quiera. Una buena noticia es que al vídeo que acompaña a, a este tutorial, tengo otro video donde estoy explicando con más detenimiento todas las funciones de esta herramienta. Una vez que terminas esta parte que está aquí, vas a hacer esto, te vas a ir aquí a copiar otra vez. Vamos a crear una nueva capa y otra vez la vamos a pegar en el mismo lugar. Le vamos a cambiar de color, eh, voy a poner este, este celeste que está por aquí. Y ahora voy a seguir animando como yo quiera, otra vez, ya depende mucho de lo que quieras hacer. Una vez que lo tienes ahí, pues otra vez, copiamos, creamos nueva capa, edición y volvemos a pegar en el lugar. Ahora elegiré, por ejemplo, este color café que está aquí Y ahora vamos a hacer otra animación Como nosotros querramos Bueno, lo vamos a dejar ahí Y ahora, en este momento Bueno, no me gustó este café, voy a cambiarlo Voy a poner este verde que está por acá Perfecto, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a guardar, archivo, guardar Como un archivo de ilustrador En este momento nos vamos a dirigir a After Effects Vamos a abrir After Effects Vamos a crear archivo, nueva, nuevo proyecto, nos va a aparecer esta ventanita composición, nueva composición o control N le vamos a dejar unos 3 segundos y un color de fondo que viene por defecto negro, yo le he puesto blanco, clic en aceptar ahora archivo eh, importar archivo ¿no? o control I, que es más rápido elijo mi archivo base y aquí está la base para que puedas crear esa animación desde Illustrator en habilitar vamos a poner todos los archivos aceptables Obviamente el formato tiene que ser de ilustrador con el que estamos trabajando. El material de archivo, vamos a poner este, composición. Ahora yo puedo dejar esta opción que dice conservar tamaño de capa. Yo tengo en el archivo de ilustrador un tamaño y en el de After Effects otro tamaño. Voy a conservar en composición el tamaño de After Effects. crear composición y también vamos a poner la opción que dice secuencia de ilustrador. ¿Por qué? Porque tenemos 4 o 5 o las capas que sean necesarias. Ahora damos clic en abrir. Lo importante es esto, mira, que vamos a tener aquí en el panel de proyecto las cuatro capas con las que hemos estado trabajando. Ahora esto es muy bonito porque vas a hacer esto, clic y arrastras de manera directa a la línea, a la línea de tiempo y vas a incorporar ¿no? en el orden que hemos creado. Simplemente haces esto, clic y arrastras, clic y arrastras, a ver, ajá, ahí está, y la última otra vez, clic y arrastras. Eh, nos está pasando algo interesante, obviamente este no es una... Charla a profundidad de After Effects. Simplemente quiero que veas cómo funciona esta herramienta. Aquí tengo algo muy interesante que es el zoom. Aquí en la línea de tiempo, lo estoy achicando un poco. Y ahora voy a mover los clips. O vendrían a ser las capas que las he generado en Illustrator. Entonces la idea es que cuando se mueva, mira, empiece a generar este tipo de animación. Interesante, ¿verdad? Te invito a que lo pruebes de manera directa. Ahora también puedes hacer esto: hacerlo con muñequitos, con lo que quieras y te va a quedar súper bien. Un peldaño más a la gran escalera del conocimiento. Te felicito, vamos muy bien. Te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.